Bueno, ¿qué tal? Buenas noches gente En este video quiero hablar de un tema Que he visto en los... Acerca de las, de las tesis, de las presentaciones de, de titulación Para parte de arquitectura Bueno, voy a hablar, digamos, a nivel latinoamericano Porque es lo que más conozco Y centroamericano Entonces vamos a sacar un poco la titulación De los arquitectos eh, americanos y... Pues de México para arriba y los europeos. También digamos de la parte de la India, orientales y todo ese tema no, no conozco. Entonces no, pues no me gusta hablar de lo que no sé. Sí, no sé cómo serán las presentaciones ni cómo eh, lo manejan, digamos, en Oriente, en China, en, en la India también. Es muy diferente porque son países <coughs> muy diferentes. Pero a nivel, digamos, comercial y a nivel, digamos, eh, a nivel arquitectónico los conceptos son los mismos pero pero los sistemas de pensamiento y todo son muy diferentes entonces no no pues no me atrevo a hacerlo directamente así sin, sin consultar de pronto otras fuentes pues eh, también lo que voy a decir pues es base a mi experiencia y a lo que yo viví eh, para ser arquitecto y para y, o sea, no solo por el proyecto de titulación no porque pues digamos eh, una cosa es el proyecto, o sea, que tú te gradúes como arquitecto, y otra cosa es, pues, pues la, la preparación, digamos, o, o presentar un trabajo a nivel de tesis, ¿no? O sea, eso es, o sea, en las academias de arquitectura de, de bueno, de Latinoamérica, voy a hablar de las de acá, que son, las que son eh, de habla hispana. Hmm. Eh pues, de lo que conozco, ¿no? Entonces, pues, igual, hay mucho... cada o sea, uno consulta muchísimas fuentes, o sea, es un proceso largo. Mm, eh, he visto, pues, algunos videos que cuentan, pues, muchas anécdotas y cosas que a uno le pasan en los proyectos, inclusive, en muchas ocasiones le toca presentarlo dos veces, como a mí. Me tocó presentarlo dos veces, o sea, me tocó hacer doble tesis, pues, por varias razones. Una por el nivel de desarrollo y otra por, por temas de de presentación, ¿sí? O sea, la parte de presentación es muy importante que uno sea muy ordenado. Eh, bueno, a nivel gráfico es una cosa, pero a nivel, digamos, como que uno manejo de tiempos es algo que uno no, no comprende, pues no sí, no, es, no está tan acostumbrado a asimilar esos temas y, y puede cometer errores, como todo, es, un, es, es el proyecto de título, es un proyecto que lleva un año, bueno, en mi país es un año de preparación para poder realizarlo y varios talleres anteriores para, para poder presentar su tesis ¿sí? obviamente tienen que tener todas las materias aprobadas hasta octavo semestre y de, y de ahí para allá pues ya son las, las la profundización que sería como la parte del área de construcción y, o diseño urbano o, o la que uno escoja pero son solo dos semestres ya adicional para, para presentarlo alternamente con el título si sí, al mismo tiempo va, va viendo las otras materias asignaturas eh, puede ser sostenibilidad, desarrollo sostenible son las, son las más comunes y las que más están como en auge en, en las universidades de, de, de Latinoamérica pues en, sobre todo porque son las, las más las más eh, que están demandadas del mercado ¿sí? este, tipo, este tipo de presentaciones como la que está haciendo aquí el muchacho así son las presentaciones que yo tuve que hacer pero eran más o menos unos 18 paneles de estos. Bueno, la primera vez tuve que presentar, la presenté como 18 paneles de estos, pero llenos de información, ¿no? Así que eso se ve que son unas dosas vacías, no. Eh, llenos de información, 18 paneles de estos de sistema. Más maqueta, una maqueta de esta como estructural la que está acá. Una maqueta urbana, o sea, una grande, una, una escala 1-2000, pues una maqueta grande, bastante grande, más grande que todo este espacio que se ve acá inclusive habían dos maquetas urbanas porque una era pues como la existente y otra cosa la, la intervención urbana no o sea digamos a nivel yo voy a hablar de todo lo que a mí me pasó pues y lo que y lo que y lo que se presenta digamos aquí a nivel latinoamérica es un, bastante exigente pues para mí pues digan a nivel colombiano yo voy a hablar de Colombia porque es el país que más o sea yo soy colombiano y y mi experiencia fue pues eh, bastante dura como digo, me tocó presentarlo pues, dos veces, pero en la primera vez, como digo, son 18 paneles de estos, como decía, una maqueta urbana, una maqueta eh, de existente, y una maqueta de proyecto arquitectónico, pero pues muchísimo más grande que todo esto que está acá, o sea, un detalle bastante muchísimo más amplio que esto, y esto es una universidad tal vez de Estados Unidos, porque se ve que se habla inglesa, pero pues no tiene comparación, la verdad, lo que estoy viendo con lo que yo tuve que presentar. Y lo presenté dos veces. Ya la segunda vez reduje el número de, de paneles, de estos, de estos paneles que se ven acá. Lo reduje más o menos como a 10, 9, me parece que eran 9, 9 o 10. Condensé toda la información. Y más o menos de esos paneles, como unos 3 o 4, eran, no, como 3, como 3 o casi 3 y medio, eran como nivel de análisis urbano, que aquí no veo ninguno. Y el resto sí eran de, de más, o sea, análisis ya a nivel arquitectónico y propuesta a nivel arquitectónico y urbano eh, a escala de, de anteproyectos, ¿sí? o sea, a escala pues, de proyecto, pero a nivel de escala eh, manzana, sí, manzana, eh, de, de análisis de manzana, porque eso es lo otro que he visto que esta imagen está muy buena y la, la puedo dejar de pronto ahí cerca porque sí, eh, es muy buena. Porque es más o menos el tipo de que uno se enfrenta, como lo que está aquí el muchacho. Y pues, el básicamente, pues igual también el desarrollo de todas esas, es, o sea, el desarrollo de esa información es bestial, o sea, la verdad, eh, no es nada fácil. O sea, el proyecto de título es el proyecto más difícil que uno tiene que presentar, para, no solo para graduarse o para salir de la universidad, sino que es el proyecto que tiene que tener más desarrollo en su vida profesional como arquitecto, inclusive. Muchos años después de que uno se ha graduado, no, no, no, no, no llega a alcanzar otra vez ese, ese sistema y ese tipo de trabajo tan extenuante y tan difícil. Y, y pues tan, sí, tan demandante. O sea, yo hasta ahora no he presentado un proyecto como mi proyecto de tesis, no, no he presentado un proyecto que tenga esas, esas cualidades. Eh, más o menos algo así como esta. Así son las. Bueno, algo así, algo así. O sea, igual es muchísima inform información como para condensarla en un video pero pues igual porque pues el nivel de o sea digamos los programas y el, este tipo de organización que uno tiene que algo así, pero un poco más que se lea, sea, la verdad a nosotros, o en mi caso a nosotros como arquitectos eh, nos molestaron muchísimo la verdad en la parte de, de presentación de proyectos, o sea que sea una cosa entendible y fácil de leer aquí tiene muchas cosas fáciles de leer y la diagramación está pues bien de pronto le falta más color pero, pero son comentarios ¿no? o entonces sea, igual todo lo voy a hacer como desde mi perspectiva y también de mi análisis y de lo que yo viví que es lo que algo así este tipo de presentaciones son las que más o menos algo así las que yo presenté las que tuve que presentar con análisis urbano que lo vemos acá con análisis de estructura y varios renders aquí faltan más porque y renders a color o, lógicamente porque pues eso blanco y negro no se ve algo, algo parecido como al anterior, eh, así este sistema más o menos eran las presentaciones unidas. Hay gente que las unía y hay gente que las separaba, bueno, esto no. Algo así, todas estas presentaciones. Bueno, pero igual el tema que yo más quiero hablar es que, bueno, una cosa es como la parte de presentación del proyecto, porque pues eso es muy importante y también este tipo de gráficos como el que estaban acá, son muy importantes para que la gente entienda o los otros arquitectos que están de profesores entiendan las cosas y nos empiecen a preguntar cosas tontas y también le dañen la presentación a uno ¿no? porque eso puede pasar y a mucha gente le pasó y más cuando los son profesores que ya lo conocen pues lógicamente saben cuáles son sus puntos débiles y los van a tratar de, de desbancar por ese lado inclusive pueden perder la tesis pues por unas preguntas tontas o preguntas importantes que también le pueden hacer no se sabe pues qué, qué corre por la mente de estos señores pero... Pero de todas maneras, o sea, no digo que, que corre, sino que digamos, es, es, es, O sea, hay muchas trabas que pueden presentarse, pero... Otra cosa que, que yo hice, que yo hice también fue lo que está aquí, que ya estamos viendo un proyecto de desarrollo en Revit. Yo también lo desarrollé así. Yo lo hice también en Revit. Pues en, lo hice, la verdad, en casi todos los programas de 3D, porque saqué muchísima información. O sea, digamos, hice una parte en Revit también modelé en SketchUp, modelé en 3D Max modelé muchísimos para tener como varias plataformas y pues para poder como escoger los mejores eh, perfiles y, y las mejores presentaciones como esta que se ve acá las mejores perspectivas que pudiera presentar el proyecto otra cosa que, que yo he visto en los canales y en YouTube y, y en, inclusive en estas presentaciones que también son de tesis o sea es que el nivel del proyecto es bastante básico, ¿sí? o sea, digamos, en mi caso un proyecto como este que estamos viendo perdería, perdería la tesis porque es un proyecto muy simple que no tiene ningún desarrollo o sea, este proyecto la verdad puede decir, o sea, voy a decir, digamos, eh, cosas que van a sonar un poco fuertes y yo sé que a la gente no le va a gustar, pues a quien le gusta que le digan cosas malas o feas de su proyecto de tesis pues a nadie le gusta, pero, pero digamos, es, es correspondiente al nivel, al nivel de desarrollo que le exigen para poder que un proyecto sea más o menos realizable eh, en la escala en el que uno está, pues de estudiante, ¿sí? O sea, eso es de cuando estamos de estudiantes, pues hay ciertas cosas que muchas cosas que no sabemos. Pero, pero digamos este tipo de proyecto es un proyecto que no, o sea, que en mi facultad no se hubiera graduado, o sea, no tendría que repetirlo todo prácticamente porque, pues no, o sea, digamos, es, es coger esos proyectos que me sirven para poder explicar lo que quiero explicar y hablar lo que quiero hablar acerca de, de explicar cómo fue mi experiencia, pues me sirve mirar esos proyectos que son así, que, que yo digo, pues, que no, obviamente no, no, no, no, no, no llegan al nivel, e inclusive los que he visto en YouTube y son presentaciones, o sea, no hablamos de la presentación gráfica como esta, sino como lo que estamos viendo acá, o sea, el nivel de desarrollo del proyecto es bastante malo, o sea, malo, mal, malísimo, pésimo, o sea como arquitectura esto es malísimo o sea ¿por qué es malísimo? no porque pues digamos esto no tiene ningún desarrollo de fachadas no tiene orientación, no está ubicado voy a decir todas las cosas ¿por qué no se graduaría? o sea no tiene un árbol aquí puesto en la nada que no tiene ningún análisis urbano no tiene, pues aquí no nos está mostrando eso, pero el diseño no está, ¿sí? el diseño no existe no, no, no hay ningún control a nivel arquitectónico, ni urbano, ni ni constructivo, o sea, esas son las, las énfasis de la, de, de, de la parte que en mi facultad siempre nos molestaron muchísimo por eso, y, y, y bueno, eso aparte del diseño urbano, porque ya entrando al edificio, pues básicamente eso son cuatro muros y una caja, y una tapa, o sea, esto no... y aquí no sé qué será esto, la verdad, como no sé qué es este círculo, <risa> no sé la verdad, pero pues, o sea, esos son los ejemplos que, que, que sirven para explicar lo que quiero hablar porque pues igual son ese tipo de proyectos así tengan un render como este que está aquí una imagen muy bonita pero este tipo de proyectos la verdad nunca se graduarían en, en mi universidad porque pues la exigencia que yo tuve o sea no llega ni esto digamos la verdad no llega ni a un proyecto de cuarto semestre la verdad eh, así está hecho en Revit, porque aquí vemos que está hecho en Revit el proyecto está hecho en Revit pero, pero no, o sea, es, eso no es, es simplemente no o sea pasemos un poco más adelante para poder ver que otros o sea, eso ya, bueno, el tema de la imagen es importante y, y esto también, digamos en el desarrollo de planos, sobre todo a lo que yo voy también es que, digamos yo tengo aquí un proyecto que estuve haciendo y modelando, no lo he terminado pero aquí ustedes ven la planta, esta es, es muy, muy similar a, a este, y por eso, digamos, quise hacer como el tema del video y empecé a hablar de todas estas cosas, porque, porque muchas veces los lotes que nos. o a nivel ya del proyecto, o sea, porque pues no me puedo extender a hablar, digamos, al nivel del urbano, porque tendría que tener un proyecto urbano desarrollado para poder hablar, o hablar con mi mismo proyecto de grado, pero pues no, o sea, no. no, no, no es bueno centrarse como solo las cosas de uno tampoco, porque pues. Eh, tampoco lo tengo o sea yo no lo tengo ahorita pero pronto me toca mostrar las cosas para que la gente vea eh, el nivel de desarrollo que se tiene que adquirir pero es muy similar al, al, al que les estaba mostrando ahorita que así como este estos que les estábamos así como son muy similares a estos básicamente muy similares a estos o sea son así pero sí básicamente así más o menos como este entonces pues tampoco es una cosa que uno diga va a ser imposible ¿no? pero si sí el nivel de desarrollo es mucho más grande que los que estábamos mirando acá atrás o sea como el de que estaba mirando esto o sea eh, entonces pues y el tema gráfico pues es lo más importante y, y uno tampoco pues digamos depende como el manejo que tengas de de Photoshop porque básicamente esto es puro Photoshop pues también eso va a ayudar muchísimo ¿no? entonces son consejos digamos yo, yo voy a decir los consejos de lo que yo veo y también mirando según los lotes, lo que decía como este, que van a ser lotes así muy estrangulados, muy, muy difíciles de, de yo también tuve que trabajar en un, en un proyecto de una manzana triangular, entonces es, pues es bastante complejo resolver un triángulo o resolver este tipo de proyectos que tienen, sobre todo si tienen contexto, ¿no? porque aquí no lo vemos, entonces pues no sabemos, pero pero los proyectos, o bueno, en mi proyecto que si es un triángulo, la verdad era un triángulo, era así, sí, sí perdón, así y así o sea, un triángulo rectángulo prácticamente pero de un área más o menos de 20.000 metros cuadrados como, eran como 15.000 metros cuadrados construidos y, y el lote tendría como 25.000 30.000 metros cuadrados era la manzana completa entonces así como este estos son los que van a, o sea, digamos este tipo de proyectos son los que casi siempre le, le exigen a, a, al estudiante que presente o que haga que son, son proyectos que quedan, digamos, están, res, van a reestructurar la ciudad, digamos, en este caso, para mi caso en Colombia, fue así porque, digamos, ustedes saben que Colombia es un país en desarrollo, pues más un país desarrollado, muchísimo más que algunos países de Oriente y de Europa, y de, mejor dicho, Colombia es Colombia, ¿sí? Entonces, pues... Nosotros básicamente como arquitectos tenemos que hacer una reestructuración prácticamente de todos los sistemas Porque pues no hay casi nada, o sea no hay casi nada factible para la ciudad del siglo XXI O el siglo, sí, este siglo Y de la modernidad y que el edificio pues sea constante y dure Entonces tenemos que resolver prácticamente hasta problemas de sistemas hidráulicos y todo O sea algo así como estas presentaciones es muy similar Y, y están muy buenos los renders, o sea algo así es lo que más o menos debe ser presentable, o sea, lo más o menos, no, más o menos esta es la presentación que debe eh, mantener uno y algo así, o sea, algo así muy similar, o sea, de pronto ampliar estos renders que se ven muy buenos y explicar, porque eso sí es súper importante explicar pero también uno va a tener un tiempo, yo la verdad tuve como un minuto y medio, como dos minutos para explicar el proyecto no mentiras, como cinco minutos y cinco minutos en la página, como diez minutos Cinco minutos en la parte urbana y cinco minutos en la parte arquitectónica Que no es nada, pero son los diez minutos más, más tensos de tu vida Porque tienes que hablar de todo Lo que pasa es que tú de todas maneras uno ya tiene toda la información condensada y Para mí la verdad no, no tuve ningún problema Inclusive ya me tuvieron que detener a los diez minutos porque yo ya, o sea, ya, yo ya lo había dicho prácticamente casi todo pero me faltó muy poco lo que me faltó, pero ya muy poco, o sea, alcancé a explicar básicamente en lo urbano, me demoré como unos cuatro minutos en esto, en todo lo urbano, el análisis urbano y el resto de los, seis, los otros seis minutos, fue hablando todo en la parte de propuesta, todo lo de propuesta porque uno no le queda tiempo a ponerse a explicar cosas inúcuas y cosas que no, cosas que no vienen al caso, sí, no se puede uno poner a hablar de sustentabilidad y cosas si no ha explicado cómo es el desarrollo de su proyecto, nadie lo va a entender, ni cómo funciona, ni qué propone, y son solo 10 minutos, ¿sí? O Entonces sea, es muy corto el tiempo para poder explicar todo lo que has hecho durante más de un año. Yo, inclusive yo lo tuve, o sea, yo lo... Sí, un año, casi casi año y medio, año y medio, casi no, año y medio. O sea, lo que has hecho año y medio, explicarlo en 10 minutos, es muy difícil. E inclusive en algunos casos son dos años, porque pues muchas veces, ¿no? en mi caso así me pasó, no alcanza a presentarlo, digamos, por los tiempos, eh, eh, por los tiempos básicamente yo ya teniendo todo listo pero no lo pude presentar teniendo todo impreso y todo listo no lo pude presentar por, por cuestión de minutos y por esa cuestión de minutos tuve que otra vez presentar otra vez ¿sí? entonces son cosas que de pronto a ustedes no sé si les han pasado pero es bueno que le pase también porque uno aprende a madurar mucho más pero pues si no les pasa y de una vez pasan derecho pues bien igual eh, nada es perdido, o sea, nada es perdido en, en la parte de los proyectos. Eh, este tipo de renders también se utilizan mucho en mi facultad. Los renders de Ambient Occlusion, eh, en 3D Max o en, en, en SketchUp, también se pueden hacer en Vray. En Vray y, y eso se usa muchísimo si la gente le gusta mucho esos, ese tipo de renders. Entonces, este tipo de presentación son las que yo recomiendo que hagan. Y bueno, un análisis de todo este sistema de fachadas está muy bien. Y, y bueno, eh, algo así, este tipo de cosas son muy importantes, esta plancha es súper importante, sobre todo cuando se hace un análisis de nosotros presentamos un plan parcial completo, ¿sí? la reestructuración urbana de toda una zona así grande como esta. Y aparte de eso, ya entrando en manzana y entrando en proyectos, ¿sí? o, sea, o sea, por eso digo que los proyectos que he visto en internet no, no, se, no tienen ni la mitad del desarrollo de lo que yo tuve que presentar, porque yo tuve que diseñar prácticamente... Un plan parcial completo, ¿sí? Entonces, ustedes saben que el área de un plan parcial son 20 hectáreas. Entonces, toca diseñar 20 hectáreas. Entonces, pues, no es nada fácil. Entonces, no es nada fácil y, y, y, y necesita mucho análisis urbano y, y urbanistas profesionales que sí sepan cómo es el urbanismo, ¿sí? Estos renders muy buenos. O sea, el tipo de presentaciones son así... Esto también, a esto mismo también, estas eran como las tres planchas de análisis urbano que yo les decía, de lo que a nivel rural y a nivel de, eh, de, de, de, de, de proyectación de área eh, se pues, tuve que presentar. O sea, eso, y inclusive cada día se hace mucho más difícil porque cada vez se exigen más. O sea, digamos, si no te has graduado, pues cada vez va a ser más difícil. <risa> Lastimosamente, así es pero así como decían de análisis urbanos más que más o menos y este tipo de presentaciones muy buenas todas estas así con una diagramación buena ojalá dos colores así como lo está manejando acá yo la verdad yo yo manejo Photoshop pero pues, casi siempre uno hace las cosas ya yo maqueto como en InDesign entonces el Photoshop se le agrega antes y yo lo que hice fue montar todo en InDesign y además queda mucho más fácil para poder imprimir y le puede meter todas estas imágenes que son en Ambient Occlusion y las que sean a cualquier calidad y no va a tener ningún problema porque InDesign no tiene problemas con eso. Este tipo de montajes también son muy buenos. Y mucha gente dice que meter cosas a mano, la verdad pues yo no lo recomiendo porque pues, si no eres buen dibujante, o, o si eres buen dibujante, pues listo, buen dibujante. Pero, pero en una presentación de tesis, pues eso como que no, a menos que todo fuera hecho a mano. Pero pues es muy difícil porque sin computador no llegarás muy lejos. O sea, si no manejas los software, nunca se va a graduar como arquitecto porque tiene que manejar los software, o sea, nada que hacer. Y si manejan Revit, o sea, ese es el otro tema, yo también lo hice así con, con Revit, lo que es el proyecto arquitectónico y la modelación y la estructura también. Entonces, eso ayuda mucho porque da muchas vistas para poder acomodar y explicar lo que quieres en tu proyecto de grado. Entonces... Es muy importante que manejen Revit, porque además, porque ese es el futuro. Y pues con Photoshop, si tienen, si tienen esta facilidad, así como esta imagen que está buenísima para hacer Photoshop y, y hacer este tipo de montajes, pues yo la verdad no los tengo. Eso es, yo tengo que admitir. O sea, yo no tengo esa habilidad para. O sea, sé, sé manejar lo básico, pero no, no sé cómo se le hacen todos esos efectos que tiene acá. Todos esos efectos, no sé insertar cosas, sé pegar, o se hace manejar Photoshop, pero no. No sé efectos, no sé de este tipo de efectos que tiene acá, no lo sé manejar. Tengo que aprender, digamos, este tipo de efecto que es, siempre lo usan en las, en las presentaciones. Pero pues yo con mi render que hago, en 3D Max o en Revit, pues le ambiento yo lo sé ambientar. Pero no lo sé, si no tengo este tipo de efectos, no sé cómo se hacen. Y otra parte también muy importante que yo también me centré, o sea, uno trata de centrarse en todas las cosas que a uno más le gustan y lo que más sabe. Esto del diseño interior es muy importante y yo también lo trabajé en mi proyecto en, en, en mirar cómo se resuelven esas cosas a nivel interior y qué espacios son los que usted está proyectando para vender o para, para construir como arquitecto. Eso cómo van a ser y qué tipo de espacios. Bueno, voy a hablar de mi proyecto. Mi proyecto era un... Una escuela, una escuela de capacitación técnica, bueno, técnica universitaria eh, en el Restrepo. Entonces era, era, eh, tenía que resolver un problema técnico de la manufactura del cuero y, y, y básicamente proyectar una, una área con un área educativa con un área de tecnificación del cuero porque tenemos toda la parte de, de capacita de, de trabajadores del cuero pero no tenemos ni quién los capacite ni cómo trabajan entonces eso ese fue el énfasis digamos a nivel a nivel urbano ese es el problema grande urbano y también el pues, el otro problema urbano es pues prácticamente de la ciudad no o sea de sí, a nivel ciudad pues es otro tema eh, es otro tema porque pues son otras necesidades pero se tratan de resolver en el proyecto así como vemos acá se tratan de implementar así como vemos en este proyecto, y, y a nivel ya arquitectónico, pues ya es, ya es del proyecto, entonces digamos, ya yo tenía cuatro niveles, cuatro niveles y, y, el, y el sótano, dos sótanos, para nivel de parqueaderos, porque pues tenían déficit de parqueaderos, entonces también eso tuve que proyectarlo, y pues básicamente, bueno, eso sí fue ya un, un sufrimiento el tema de los parqueaderos, porque pues, eh, eh, no les gustaba prácticamente las cosas que uno sino sí, ya por gustos no ya es por gustos pero pues igual son cosas que hay que sufrirlas porque pues siempre uno va a tener ese tipo de clientes que no les gusta nada qué otra cosa, bueno ya digamos mostrando ese tipo de presentaciones el tema de materiales o sea inclusive es eso muchísimas cosas las que uno tiene que proyectar porque o sea, es un desarrollo de un año y medio entonces pues en un año y medio tú sacas qué cantidad de información y qué cantidad de diseño grandísimo. O sea, no, no caben en, en, en toda la información para condensarla, siempre es difícil. Y, y que ya rediseñas el edificio 5, 6, 7, 8, 10 veces, 20 veces, rediseñando el mismo edificio. Pues el mismo edificio pero con otros conceptos porque pues igual la forma es lo que va a, a mostrar. Pero, pero el diseño del edificio, la concepción del proyecto, es la misma. Eh, pueden cambiar ciertas cosas. Digamos, yo tenía esos dos temas, digamos, de capacitación y trabajo, que son, son dos temas, pues, básicamente como... Eh, son duales, porque, pues, inclusive cuando uno sale de la universidad también se da cuenta que, que en, la, en la parte del trabajo no hay mucha capacitación. Es como trabaje y solo trabaje y no capacitación no, si no hay educación ya no hay más educación a menos que tú la pagues entonces pues es un tema así pero bueno entonces eh, eh, la recomendación no, hay muchas recomendaciones, pero en este video nada más bueno, es como a nivel de introducción, pero muchas recomendaciones lo que yo veo eh, este proyecto me gustó porque es un proyecto que que bueno no tengo todas las plantas, eso es lo que hay que decir también porque no, hasta ahora inclusive lo estoy modelando porque no no, no lo tengo todo, no tengo toda la información, entonces no puedo hacer todas las plantas y a nivel estructura y eso, pues acá sí se ve a nivel estructura lo que es, aquí están las columnas, pues suben hasta acá y las vigas en este sentido, las cubiertas como las venas y triangulares y a nivel urbano pues tiene su desarrollo pues sencillo con su parqueadero, una vía acá y aquí llega pues para la tema de parqueaderos que tienen dos pisos, eh, perdón, un piso de parqueaderos. Entonces, este proyecto tiene 10.000 metros cuadrados y queda en Rumanía, en bucarest Entonces, este tipo de proyectos más o menos eh, se asemejan a la escala de lo que, lo que yo tuve que presentar solo en la parte, digamos, eh, en el área, ¿sí? Y en el desarrollo, pues, la verdad, este proyecto me gustó fue porque es, es muy sencillo. Bueno, es muy sencillo porque tiene como sus puntos fijos y su espacio central. La estructura es muy sencilla, la verdad. O sea, todo es muy sencillo. Es bastante sencillo, pero a la vez es complejo, porque pues tiene su está bien resuelto, sí, está bien resuelto, tiene su sistema estructural aparte, que son esos, esos, triángulos, esos triángulos que están acá, estos. Ese sistema de vigas en B. Eh, canteliver, me parece que le llaman en algunos sitios pues, sobre todo en el amarre acá, porque pues estas, o sea, estas sí son en B y las otras como que van así en canteliver pero estoy, creo que las que estoy seguro son este sistema en B y pues amarra sobre las otras vigas entonces pues este proyecto está muy bien resuelto y entonces tienes, acá tiene su nivel de acceso y aquí ustedes ven toda la estructura, la forma digamos es una forma trapezoidal mezclada con un rectángulo con un paralelepípedo y, y la forma es sencilla pero a la vez es compleja ciertas cosas que tiene digamos a nivel de relación y contexto como esta que se cierra pues a la calle, pero es muy sencillo, o sea, es sencillo, pero eso es lo que quiero aconsejar, digamos, <risa> o sea, eh, resolver las cosas de manera sencilla, con, teniendo tantos problemas, pues no es tan fácil, o sea, tantos problemas urbanos y arquitectónicos, y, y sobre todo porque pues lo que más lo detiene a uno, oh, lastimosamente toca decirlo, lo que más lo detiene a uno son los profesores, porque prácticamente yo sentí eso, no, o sea, no, sí sentí el apoyo, de ellos y como directores tal pero, pero me detuvieron muchísimo, o sea, lo limitan muchísimo a las cosas que uno quiere realizar por, por, por convencionalismos o por sistemas de trabajo o, bueno por muchas razones entonces pues eh, este proyecto yo aconsejaría que pues, veamos si, si si uno trabajara así un proyecto así como este, pues yo creo que le puede ir muy bien la verdad porque pues, es un proyecto sencillo y si lo uno ve en, ya en términos eh, arquitectónicos pues no no, no no no no ganará la próxima bienal, pero sí, pero sí es un proyecto complejo, de una complejidad estándar y buena para, para poder, digamos, presentar eh, su tesis. O sea, si uno mira las cosas, digamos, desde el punto de vista arquitectónico, es un proyecto bien estable. O sea, estable económicamente, viable, o sea, funcional entonces tiene todas esas cosas que son muy buenas para un proyecto de grado que no, no va a tener digamos el problema del dinero ni, ni, ni sí, o sea, económicamente es muy viable y sus sistemas de fachada son sencillos y están bien elaborados aquí no nos muestra todo eso, pero por lo, lo que alcanzamos a ver acá es, tiene la parte urbana, materialidad, materiales todos sus sistemas de vidrio, tiene sistemas de fachada tiene la parte estructural con sus vigas, muy bien planteado, el parqueadero no está porque no, no están las plantas, pero tiene aquí toda la parte como oficina, muy parecido al tema que yo tuve que manejar también, pero era la parte mecánica del cuero, entonces pues, pero estas oficinas así tipo, o tipo educativo, muy similar a lo que yo tuve que presentar y lo que yo tuve que hacer para mi tesis, entonces, pero el proyecto es muy convencional y, y está muy bien implantado entonces estas cosas son muy buenas para el proyecto porque se explican prácticamente solas entonces como estudiante no va a tener que molestar tanto o sea, digamos, a nivel de la forma bueno, es una forma sencilla aquí está la maqueta, es una forma sencilla y el diseño urbano pues básicamente no tiene <risa> tiene como una, una plaza aquí y no hay nada más entonces en la parte urbana yo creo que le iría mal digamos, ya analizando ya entrando aquí a mirar la parte urbana pues no tiene ningún diseño ni nada, ninguna propuesta solo una plaza de llegada y una plaza de salida o un camino pero el, el, el edificio el objeto en sí y su localización es buena entonces hay que decir lo bueno y hay que decir lo malo como todo entonces su localización es buena y su implantación en el lote está bien entonces eso les va a producir a ustedes buena aceptación porque pues están bien localizados eh, eh, eh, bueno, este tema de esta torre aquí sí se ve horrible Pero pues son cosas que pues, técnicamente toca hacerlas Y su accesibilidad a parqueaderos es buena Tienen sus sistemas de fachada Aquí se ve otra vez la maqueta Bueno, la maqueta tampoco es la maravilla <risa> Pero <risa> pero sí, la maqueta no, no, no, no Pues no, básicamente no No nos muestra tampoco a nivel de edificio Tampoco le falta, digamos... Mm, eh, más más agresividad, eso es lo que dirían algunos profesores, eh, algunos arquitectos. Le falta agresividad al proyecto. Le falta. sí. Sí, le falta agresividad al proyecto. Entonces, pero, pero, pero a nivel, digamos, sencillo, también, o sea, a nivel, digamos, eh, eh, de, de ir a la fija, de ir fijo, seguro, es muy bueno. Y este proyecto, o sea, de estas cualidades tendría mucha aceptación y, y, bueno, faltaría, digamos, en la parte de espacios verdes, sustentabilidad, eh, iluminación interior, porque no la vemos, cómo va a manejar todo el sistema eléctrico, todo, o sea, hidráulico, voz y datos, mejor dicho, todo lo que ustedes saben que un edificio tiene que tener, bueno, los arquitectos, mm, entonces, pues, hasta ahí, pues pero por lo menos lo que es la forma, lo que digo, sí, a nivel sencillo lo que es la forma y lo que es la implantación del edificio, como concepción es lo que me refiero, les, va, les iría muy bien, porque es un proyecto que se explica prácticamente solo, sin, casi sin que le damos nada lo podemos entender. Entonces eso les va a gustar a los arquitectos porque no, no, no tiene tanta complejidad y es muy fácil de entender, se explica fácil, su sistema estructural es básico y convencional, su, su sistema de oficinas, de, de lo que propone, pues de, de estudio, están claras, más sencillo, construible, vendible. Entonces, esas cosas son muy importantes en su proyecto a nivel arquitectónico. Y que yo veo que no, o sea, mirando videos acerca de ese tema, no, no, no, no, no se enfocan en eso. O sea, no, la verdad, yo no estoy diciendo que, que a nivel Latinoamérica, Colombia sea el mejor país con la proyectación de arquitectura, pero. Pero creo que sí estamos por arriba de, de algunos países. No voy a decir cuáles porque no quiero tener problemas con nadie. Pero de todas maneras, las cosas sí hay que decirlas como, como son. O sea, como, como uno las ve y, y sobre todo mostrando eh, cómo son, ¿no? Porque, pues bueno, yo ahorita aquí no lo tengo. Pero, pero puedo poner este proyecto de ejemplo que es muy parecido. O sea, es muy parecido a lo que yo tuve que hacer. O sea, es muy parecido. De pronto en la parte urbana no ni en desarrollo de diseño urbano, pero a nivel arquitectónico, así es mi proyecto de grado, así como este. O sea, un proyecto convencional, vendible, con cuatro pisos, bueno, aquí les variamos dos, y dos sótanos, y a nivel urbano, o sea, si ustedes ven esto y lo comparan con mi proyecto de grado, o sea, básicamente es muy similar, ¿sí? No no, no estoy diciendo que... Pero es muy similar, muy similar. Entonces, es lo que, es lo que estoy diciendo con... con con mostrar las cosas y poder decir cómo, cómo, o comparar, a la hora de comparar, pues bueno, eso también es como, no, eh, eh, no hay que comparar, pero hay ciertas cosas que debemos comparar, eh, porque, pues, porque pues, digamos, se muestran en algunas partes cosas que no, sí, que se muestran y se venden como si fueran la idea maravillosa y resulta que pues no, o sea, pues de pronto esos proyectos que yo y que nosotros tuvimos que hacer, se quedan en nada, porque pues, la, pues no sea la facultad, no hace nada con eso, ni nosotros tampoco, porque pues no podemos hacer nada, como estudiantes no, no podemos venderle eso a nadie, ni, ni podemos hacer prácticamente nada con eso, porque eso pertenece a la universidad o al, a la facultad, porque ustedes saben que uno está estudiando, entonces no uno no tiene los derechos de eso, no los puede vender, ni puede hacer nada, con todo su trabajo, porque pues eso es de la universidad, de la facultad. Entonces, pero bueno, o sea, hasta y más o menos lo que yo quería, y, y bueno, igual voy a seguir trabajando este proyecto, porque igual sí, sí tiene sus puntos fijos, aquí pues con unas salas, sus baños, unas áreas de oficinas, y esto que es un gran centro, no sé, que aquí adentro no sé qué hay, pero aquí vemos las, las, las vigas en, en B, y, y, sus, y sus columnas normales con su, como sistema pórtico normal tradicional, que es este y vigas y columnas muy, muy sencillo, la verdad es muy sencillo y en la parte de arriba tiene pues un, un anfiteatro, un teatro grande con, con todo lo que debe ir aquí atrás, pero esta planta no la tengo, entonces no, no está información completa, pues bueno no nada que hacer pero, pero pues se puede mostrar y más o menos el tipo de complejidad de pronto le faltan más usos a este edificio porque pues, no tiene sino como ese, sino ese tipo de arriba como de presentación acá se ve Como un anfiteatro, un teatro, un anfiteatro porque pues, no es tan grande. Se ve que es sencillo. Eh, este, como digo, tiene 10.000 metros cuadrados y queda en Rumania. Entonces, pues, de todas maneras, allá tendrán muchos teatros. ¿sí? No podemos analizar en contexto ni comparar esto con Colombia porque pues, son países muy diferentes. Esto queda en Rumania. Y esto seguramente es como para una red de oficinas, o sea, esto no se va a usar todo el tiempo, ¿sí? Y, y, y todos los contextos son diferentes, entonces no queda al lado de un jardín botánico. Allá no tienen ese problema de densificación que tenemos en las ciudades latinoamericanas. Entonces, bueno, eso es lo que yo quería ir comentando. De todas maneras voy a seguir trabajando con este proyecto. Y después lo muestro más, más adelante, más terminado, en el que se puede analizar bien urbanamente... Aquí se ve en planta, en la imagen, pero pues no tiene tanta, tanta, tan, nos falta modelarlo, ¿sí? Y, pero de todas maneras, no tengo todas las plantas, solo tengo esta, y creo que la de cubierta, porque pues no, ahí no están, eso no, no están. Por ustedes saben que es difícil conseguir los proyectos completos y, y que estén bien, bien escalados, y esa parte es difícil. Y bueno gente, eso es lo que yo eh, quería comentarles y, y bueno, yo creo que esos son temas muy buenos Y yo siempre reviso mis videos para ir mirando cosas que yo sé que pueden haber quedado mal O que si de todas maneras si alguien se sintió ofendido con lo que dije Pues la, esa no es la idea tampoco, porque pues yo no soy nadie tampoco para, para ofender a nadie ni nada Porque pues, nada, ¿no? Pero, pero de todas maneras cosas sí hay que decirlas Pero pues mantener, digamos, el respeto De todas maneras no estamos diciendo que ni que seamos mejores ni que seamos peores si, al contrario, cada vez tenemos que ser mejores para proyectar edificios mejores entonces, eso por eso es que hago yo esto, esta clase de videos y explicando mi punto de vista y también si, si se puede presentar alguna clase de, de dinamismo en eso pues eh, con la gente, pues muy bueno y si no, pues de todas maneras es una información que sirve compartir y, y pues la experiencia que yo he tenido ¿no? y bueno, muchas gracias y que buenas noches